Satepan de yon tlanoquichin Jesús, o ya para Jerusalén, kang judio kichiwaske se y te chungwillikan, de Jerusalén, inakastan puertas, puerta katlekitu puerta de Ichkame, onpo yekase tanke, y puerta hebreo Ichkame, betesta. yekase makwil tin corredorti, y corredor corredorti oyekas miekes kokoshke owehwetokas y pantlale, nsekime macho Sequime juye casco y iguan sequime juye casuilame. Sey ángel en señor que manti igual y iguan iwan colinaya no kichaya en nora ni cua cua temuaya en o pola o pastia an o de moco Iwan Iguan Jesús o kitta compa o maka cuenta ni kio kipie miek siwe tle kokoške, iwa no neki o Señor, mas nik piake necha apolaki zi tikintanke ni kwa porque linia natl. no chipan ni kwa ni kneki ni o kse ajto mua Jesús o kilue. Si mo ketza, si kakukui mu Sanima ni kwa konyon o o kakukke iipetli iwa no Yon entonéle oye sábado, ni cuacuyito nle, y cuacuente de can que judio no tiene que Luis que entaga el pastic. sábado, machuelo estigma más y mopet y Juan en danquele. o nechilwi. es mopet iwan caco que y Juan no kat leho mopedl, Pero entaga el katlehopastik pasti, y macho que matía no porque en Jesús su cala que en sal con tlaka, y techneca lugar, y Satepa, Jesús su quittak y y tiopa, y Shikake, quilue. Shikaki, yotipastik. Ayak mochitlastaco, paramo timochiguas y Yon tlaca toyago que milguiton tecán que ni quien Jesús catle